¿Y tú crees en la teoría de los alienígenas ancestrales? La teoría de los alienígenas ancestrales sugiere que los extraterrestres visitaron la Tierra en el pasado, interactuando con nuestros antepasados y proporcionándoles tecnología avanzada y conocimiento. Los hallazgos de esta teoría señalan evidencias arqueológicas, como las pirámides de Egipto y los Moaí de la isla de Pascua. Como pruebas de la intervención alienígena, también señalan las similitudes en las historias y mitos de diferentes culturas en todo el mundo como evidencia de que estas culturas estaban en contacto con seres extraterrestres. Sin embargo, la teoría de los alienígenas ancestrales ha sido objeto de críticas por parte de muchos científicos, historiadores y arqueólogos que argumentan que no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Los escépticos señalan que muchos de los supuestos artefactos y construcciones que se citan como pruebas de la intervención, Alienígena pueden explicarse de manera más plausible mediante la tecnología y el conocimiento humano de la época. Además, la teoría de los alienígenas ancestrales ha sido criticada por ser una forma de negar la capacidad y logros de las antiguas civilizaciones humanas, al sugerir que las pirámides y otros artefactos notables solo pueden haber sido creados con la ayuda de tecnología alienígena. Se ignora el hecho de que las civilizaciones antiguas tienen su propia capacidad creativa y tecnológica. A pesar de la controversia, la teoría de los alienígenas ancestrales ha encontrado un gran público y ha sido presentada en numerosos programas de televisión y documentales populares. Sin embargo, es importante recordar que la ciencia y la historia deben basarse en evidencias concretas y que las afirmaciones extraordinarias requieren igualmente pruebas extraordinarias para ser aceptadas. En resumen, la teoría de los alienígenas ancestrales es un tema fascinante y polémico que ha ganado popularidad en los últimos años. Si bien no hay evidencia concluyente que respalde la teoría, continúa siendo un tema de interés para muchas personas, y es probable que siga generando discusiones y debates en el futuro.